saludos soy israel van ahora les voy a mostrar la forma fácil y muy muy muy sencilla de quitar eh, una hoja en blanco de un pdf aquí tenemos este pdf y aquí tenemos esta hoja en blanco y como pueden ver eh, tenemos tres y esta esta que está aquí la hoja en blanco miren que esta tiene texto esta no tiene esta tiene entonces vamos a eliminar la hoja en blanco lo único que vamos a hacer es darle clic derecho abrir con nitro pro 10 el cual les dejo en la descripción de este tutorial, eh, un tutorial para instalarlo, miren aquí está la hoja en blanco, entonces lo que hacemos es posicionarnos en la hoja en blanco, vamos a dar clic en editar, luego eliminar, página actual lo dejamos en la página actual o seleccionan la, o seleccionan la opción que corresponde, en este caso es página actual, eliminar y miren que ya no está la hoja en blanco, entonces vamos a dar clic en guardar, si quieren, por seguridad, copian, hacen una copia de seguridad del archivo, copian y pegan en otro lado. Por si cometen algún error. O simplemente dan en guardar como otro archivo aquí, guardar como, y le ponen otro nombre. Pero en este caso, como estamos seguros lo que estamos haciendo, le dimos simplemente guardar para que se guarde en la página. Miren que aquí ya no está la hoja en blanco. Miren que ya se ha eliminado. Miren que ahí no sale, no sale ninguna hoja en blanco.